pues da un miedo terrible. ¿Tú has visto Wally, -E, la peli de Disney? Sí. Pues has visto los gordos cebosos que van sentados en sillones flotantes magnéticos y llevan ahí los tablets y todas las cosas y no se mueven del sitio y les pasa yendo la comida por ahí y tal. Pues algunos en mis días más oscuros pienso que, que eso es a dónde vamos, ¿no? Y cada vez movernos menos, salir menos, toda la interconexión digital. Ahora ya con el tema de la realidad virtual, que yo tengo unas, porque soy el primero que soy un geek y un early adopter y un friki y me gusta experimentar con todo eso, y que ya me imagino estar en una reunión familiar con tu familia en Estados Unidos y estás ahí con la realidad virtual. Quiero decir, vamos a mejorar un montón a potenciar un montón de aspectos de la comunicación y llegar a sitios que mi madre con 65 años ya puede llegar ¿no? a contactar con sus hermanos que lleva X tiempo sin verlo, pero donde vamos nosotros es más brutal todavía, con todo lo bueno que tiene, pero con todo lo malo que va a ser la pérdida de ese roce y de esa chispa que solo salta cuando tienes un contacto humano. Eso me hace ser un poco cenizo a veces con el tema de a dónde nos lleva tanta revolución tecnológica y tanto chip que al final lo vamos a llevar y lo tengo claro. Y a lo mejor a tres años seguro, vamos a llevar chips implantados en algún sitio y no, que nos mejorarán en no sé qué, o nos controlarán la presión de azúcar o la historia, ya lo estamos viendo con los wearables de salud y todo eso, eso está ya a punto de estar dentro de tu piel, digamos, o sea, nos vamos a fusionar.